Buenas noches Puerto Rico, les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy miércoles 19 de octubre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha.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 Y es el 3 Repito el 3 Segundo número Es el 3 Repite el 3 El número ganador de Pega 2 De esta noche es el 3-3 tres, tres. El 33 y, y pasamos a Pega 3 Boleto en manos Si jugaste Pega 3 Y pendiente Que ya se acerca el primer número Es el 2 Repito el 2. Segundo número es el 4. Repito el 4. Y tercer número es el 0. Repito el 0. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 2-4-0. El 240. Y pasamos a Pega 4, favorito de muchos. Si sí, no jugaste, boleto en mano y pendiente. Que ya tenemos el primer número y es el 9, repito el 9, segundo número es el 7, repito el 7, tercer número es el 6, repito el 6, cuarto número es el 2, repito el 2. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 9762, el 9762. Y pasamos al multiplicador comenta hasta cinco veces los premios menores. Y el multiplicador de esta noche es... El 3, repito el 3 Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash Que cuenta con un premio de 540 mil dólares Mucha suerte, adelante con el sorteo Busca tu boleto, que se acerca al primer número Y es el 17, repito el 17 Segundo número es el 25, repito, el 25. Tercer número. Es el 22, repito, el 22. Cuarto número. Es el 27, repito, el 27. Quinto número. Es el 4, repito, el 4. Ahora pasamos al sorteo del Bolo Cash, que es el número 2. Repito, el 2. Los números ganadores del Loto Cash esta noche son. 17, 25, 22, 27, 4 y el Bolo Cash, el número 2. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 155 mil dólares. Adelante con el sorteo y mucha suerte mi gente. Primer número. Es el 28, repito el 28, segundo número, es el 32, repito el 32, tercer número, es el 26, repito el 26, cuarto número, es el 30, repito el 30, quinto número, es el 31, repito el 31, y el Bolo Cash de la doble revancha de esta noche es... El número 3, repito, el 3. Los números ganadores de la doble revancha de esta noche son 28, 32, 26, 30, 31 y el Bolo Cash, el número 3. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información visita nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov ya lo sabes, juega para que te pegues. Nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.